Muy buenos días, gracias a Dios por las primeras horas de este día miércoles 28 de marzo del 2018 Gracias en nombre de todo el equipo de mañana para ustedes que nos permiten compartir estas dos horas de trabajo hecha especialmente para poder tener esta complicidad de las noticias locales, los informes, los nacionales, los internacionales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 con la Olímpica Ciudad de la Vega, al Canal 42, con la provincia Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. También al Canal 17, a través de Televiaducto, con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. Y para todo Estados Unidos, en el 1014, entrelazando con cada uno de los dominicanos que están ...en esa gran nación... ...y para todo el mundo... ...telenor.com.do... ...un abrazo grande... ...grande a aquellos que hacen honor a su patria... ...a su terruño querido... ...en otras latitudes... ...del globo terráqueo... ...yo soy Fulvio Ureña... ...y estaré compartiendo... ...junto a mis compañeros... ...el contenido de hoy... ...de inmediato... ...compartir con ustedes... ...el informe de la Oficina Nacional de Metrología... ...que nos dice... ...que para hoy miércoles 28 de marzo, se está aproximando, ya tenemos en la parte norte un sistema frontal que está incidiendo en la gran cantidad de nubes que estamos viendo en esta mañana. Esta incidencia, junto con lo que ha dejado la vaguada que se retiró, está produ produciendo incremento de nubes y posibilidades de lluvia. Las olas en toda la costa norte están anormales para mañana se espera que este sistema frontal se haya separado ya de nuestra costa norte mientras tanto la oficina nacional de Meteorología UNAMED mantiene la alerta meteorológica debido a las lluvias ocurridas y la que se esperan ante posible desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas para las provincias La Alta Gracia, El Ceibo, Atomayor y Samaná esta provincia han producido fuertes lluvias Debido al deterioro del oleaje en la costa norte Se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones De toda la costa atlántica que deben permanecer en puerto Y en la bahía de Samaná Favor mantenerse cerca del litoral y, la y en la costa caribeña No hay restricciones vigentes En resumen Sistema frontal incidiendo en las condiciones del tiempo, oleaje anormal en toda la costa atlántica y para hoy nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y aisladas ráfagas de viento, principalmente hacia las regiones norte, noreste y cordillera central. Estas son las condiciones que nos van a regir en el día de hoy. Por otra parte, ya la producción nos tiene lista una canción eh, del coro de aquí de San Francisco de Macorís, Coros de Ángeles, que se titula Abrázame Fuerte. Vamos a escucharla. Este tema tomado por nuestro productor para la voz de la mañana de hoy en Voces de Ángeles Abrázame fuerte pero antes de entrar en detalle vamos a darle la bienvenida a nuestro querido compañero Francis Rodríguez, muy buenos días Francis. buenos días Fulvio, buenos días amables televidentes, Adiós las gracias Señor abrázanos y danos la luz de este nuevo día de buen provecho, Francis Rodríguez y acompañando a, mi, a nuestro compañero en este equipo de mañana Durante estas dos horas Esperando que ustedes también se sientan cómodos en sus hogares Y agradecer a tanta gente que nos ve y que nos da su reporte Buenos días a todos Mira Francis, este tema, Abrázame Fuerte, interpretado por Arlín en, en esta voz angelical, sí. sencilla sin mucha eh, eh, instrumentación. Sí, ella toca su piano. Este tema, Abrázame Fuerte, si tú te pones a pensar, hay un movimiento que brinda abrazo sí. en diferentes partes del mundo. Creo que surgió en Estados Unidos, porque el abrazo surte un efecto eh, restaurador y de fortaleza dentro del ser humano. Y con este tema... La Voz de la Mañana quiere brindarle un abrazo a cada uno de los que siempre nos sintonizan y están con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en la Semana Mayor y estamos llamando a que entre todos nos abracemos y permitamos que la, la parte eh, espiritual de nosotros pueda salir, pueda fluir y pueda abrazarse a nuestro Dios. Usted adore a Dios de la manera que usted considere, pero adore a Dios, dele gracia a Dios, permita que Él le dé ese abrazo. Él toca a la puerta, ábrale y permita que Él llegue a usted y usted va a sentir la paz que anda buscando. Resulta que nos empeñamos en buscar paliativos adicionales y que para ser feliz necesitamos una droga, o necesitamos una bebida, o necesitamos eh, otras cosas fuera o para celebrar, simplemente eso refleja el vacío que hay dentro de usted. Deténgase, abrácese fuerte a Dios en esta Semana Santa, abrácese fuerte a Jesús en esta Semana Santa, y obtenga de Él... Esa paz y esa fortaleza y esa alegría interna del Espíritu Santo Así Que es. solo lo puede ofrecer Dios sí definitivamente pedir abrázame siempre Señor Abrázanos a todos en un mundo que cada día Nos damos cuenta de que hemos ido construyendo De espalda a las a la buenas costumbres Hemos ido abandonando moral, la forma en que se nos crió, valores. valores. Eh, aquí el hombre light en esta época tiene mucha incidencia. Y fíjate que Carlos eh, lo, lo escribió hace ya unos 10 años. 10 años atrás tenía una inspiración como escritor de del hombre light, del hombre que sustentaba su vida a los placeres, a las cosas sin base, sin sentido, solamente con objetivos. Dinero, no importa cómo, pero dinero. Eso se entonces, llama economía salvaje ahora mismo. Definitivamente. Dinero decir, sobre todo. Va todo de la mano, porque ciertamente cuando entonces extrapolamos esto a, al comercio, a la economía, a la producción, se convierte en economía salvaje donde no hay un una regulación o un, o un parámetro donde ganar-ganar sea la parte esencial. Eh, y eso hace que el hombre like. Y cuando hablo de hombre no me refiero a hombre per se solamente, sino hombre y mujer. Claro. La vida hoy día está, es una vida que se está llevando por muchas personas de forma light sin esos contenidos de fortaleza, de moral, de, de ética, de, de cumplimiento de la norma. Que construyen al ser humano. Entonces, así, pedir a Dios que nos abrace, que nos haga reaccionar, que nos permita adentrarnos a su, a su, a su mística. Y que mínimamente, porque también sabemos que como hombre somos débiles. Sí, cierto. Pero tener la conciencia y el grado de autodominio para afrontar las distintas situaciones con la inteligencia necesaria, solo Dios te lo puede sí. dar. Y, y resulta, Francis, que esos valores y esas eh, facultades eh, que resaltan en, en, en la humanidad se obtienen en la etapa temprana, durante la niñez, durante el desarrollo del niño, durante el desarrollo del feto, durante los primeros años de nacimiento de ese bebé Y si usted lo instruye en la cosa de Dios Ese niño va a seguir teniendo temor de Dios toda su vida A veces nos pasamos esta corta vida como si hubiera, eh, vamos a durar mil años en esta tierra o 500 años y nos los pasamos afanando, afanando, afanando, y nos olvidamos hasta de darle un abrazo a nuestra madre, a nuestro padre, a, nuestros a nuestro hijos. hermano, a nuestros hijos. Y esta estrella que nos lleva a la vida, a, simplemente a buscar lo material, y a diario con, con esa agonía que nos hace perder la visión de las cosas que verdaderamente tienen valor. Y ya lo, lo decía Facundo Cabral, Juan Comodoro... Buscando agua encontró petróleo, pero se murió de fe. ¿De qué, le, ¿De qué le valió granjearse las riquezas en este afán de vida y perderlo todo? Así, en De Mañana, hacemos este llamado a que saquemos tiempo para nuestra calidad de vida, calidad de vida es tener a Dios adentro, calidad de vida es tener la alegría de un abrazo espiritual con nuestro Dios Calidad de vida es sentirse feliz, tener tiempo para poder disfrutar de sus seres queridos Tener tiempo para poder atenderse a sí mismo Y dejar ese estrés y ese afán que tanto nos enferma, es. que tanto nos intoxica de cosas negativas y resaltar y tomar nuevamente los valores pues, que hacen grande a la humanidad Pues dejarle una, un mensaje La resurrección de Cristo es perdón para los pecadores Vida para los que aceptaron su obra en la cruz Y gloria por la eternidad con Él en los cielos Un mensaje de Semana Santa Así iniciamos en De Mañana con este mensaje, abrácese a Jesús en esta Semana Santa. Saque tiempo para su familia, para sus seres queridos. Manténgase ahí. Hay más contenido en de mañana.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 tu camioneta, tu carro, lo que tú desees. En Gordo Automol lo consigue todo. Gordo Automol es el dealer que tú andas buscando. En él tú vas a encontrar todas las marcas de carros y jipetas recién importadas. Dale velocidad, llégate a Gordo Automol en la avenida Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo en el teléfono 809-294-3090. Gordo Automol, el dealer que te monta. Con calidad y bien. Ya, bueno, se, ya escucha se escucha la música. La música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hermanos, mis hermanos del alma, hola Fulvio. ¿Cómo estás tú y está el amarillo? Hola Francis, listo Francis, listo hola. Fulvio para. Adiós, este las gracias aquí presente. Bendiciones, Francis. Todo listo porque el 14 nos vamos eh? para la gran inauguración de Don Andrés Bar Restaurant con el prodigio Fresh Class y Nelson Tavares. Carretera San Francisco de Macorís, Nalco, en el kilómetro 7, en la Comunidad de Llaves. Para reservaciones, 809-290-4800. Gran apertura de Don Andrés para restaurante en Llaves. Así que no te lo pierdas. Ahí está. Miren, muchachos, rápidamente ya entrando en materia de noticias en el ámbito internacional... Corea del Norte, dispuesta a eliminar sus armas nucleares. Así que durante una vista a China, o una visita, el líder norcoreano Kim Jong-un manifestó estar dispuesto a eliminar las armas nucleares si Estados Unidos da paso firme hacia la paz. Escuchen bien, ¿eh? Así lo dijo Kim Jong-un. Durante esa visita a China, si Estados Unidos da un paso firme para ir, ¿verdad?, hacia la paz, nosotros estamos en disposición de eliminar las armas nucleares. Esto es una buena información, ojalá entonces y que ya Estados Unidos comience a reflexionar y definitivamente se termine esa tensión que existe entre esos países que puede provocar una guerra señores Ahí está, Qué bueno Ojalá entonces y que se den pasos firmes para llegar a la paz En el ámbito nacional Salud pública dice Que aún no hay casos de disteria Confirmados en el país Así que ahí está Vamos a escuchar las declaraciones En torno a esa información Adelante el caso que, que alguno de, algunos medios relataron que se presentó en un adulto de 70 años de edad en un servicio privado en la comunidad de La Romana fue descartado. El examen anatomopatológico que se hizo del cadáver del señor no reveló hallazgos macroscópicos compatibles con la enfermedad. O sea, no es una algarabía de vacunar a todo el mundo. Aquí hay que darle prioridad a los que más riesgo tienen de enfermar y, y morir, que son los menores de 5 de años. También las personas envejecientes son otro grupo de riesgo. Y por tradición, también las mujeres embarazadas deben vacunar. Bueno, señores, ahí está, eh. hasta el momento entonces ya ustedes ven lo que dicen las autoridades de salud pública. Vamos al ámbito local, regional. Empezamos por Hostos. Miren, protestan por allá en Hostos por depredación del río Yuna. Esto ha llevado, señores, miren los camiones por allá. Y ahí está la manifestación llevada a cabo por los residentes en Hostos. Adelante. Estamos reclamando el cese a la, de, a la depredación que se le está haciendo a Río Yuna, ya que tienen dos retrocavadoras en el medio del cauce de nuestro Río Yuna. Ya no tenemos playa, prontamente no tendremos Río Yuna. Y se ha hablado, en una ocasión se habló con el ministro Domínguez Brito, el párroco de nuestra parroquia, Cristian Rodríguez, y Jorge Fran Basallo y otros compañeros fueron y hablaron y dijo que iba a resolver y no está resolviendo nada. Sigue... Despredando el río Yuna con la autorización del Ministerio de Medio Ambiente. Lo lamentable es que no tenemos autoridades ni municipales ni gubernamentales que hagan el trabajo para preservar el medio ambiente de nuestro municipio de Oto. Bueno, ahí están, ¿verdad?, las declaraciones sobre ellos por allá, como manifiestan su descontento ante lo que está ocurriendo con el río Yuna. Denuncian falta de agua y energía eléctrica en los cajuiles de la comunidad de Huiza, ¿eh?, Ahí vemos los residentes, las amas de casa. El reclamo, escuchemos. El tendido eléctrico de esta comunidad está compuesto por alambre de teléfono, que la luz no llega 100% como tiene que llegar. E incluso a una vecina de esa casa se le queman las dos neveras, porque parece que un, un ramo o algo le rozó al alambre, le hizo cortecircuito. Y esta localidad está a 4 kilómetros de San Francisco, que no puede estar tan abandonada. Entonces, lo que queremos es el agua y la luz. Y si nos tiramos a la calle, que no digan nada. Porque para es que tenemos una autoridad. Adiós, el agua, la luz, la, las calles. Tuve que ir para la policlínica hoy de un dolor de, de espalda, de la caña caigando agua. Esto de, es insólito. De, de, de la cañada. Claro, caigar agua para limpiar, para fregar, para uno bañarse también. Bueno, le pedimos que nos ayuden en esto porque tenemos un fruto de problema en esta comunidad del agua y de la luz. Agua y luz, claro, principio? y la calle. Pero lo más importante por ahora es el agua. A decirle que mire mi situación. Y tengo que bajar, empezar a cañar con dos patacitos. ¿Cuándo llueve? Porque cuando no llueve no hay agua. Entonces cuando no llueve no, no, no encontramos gas. Estamos desesperados. Así que hagan algo por nosotros. Que vayan a ver lo que van a hacer con nosotros. Porque estamos careciendo de agua, luz. Mira cómo están los tanques vacíos. Tenemos que comprar el agua. Y la luz. Pero lo más importante es el agua. El agua es lo que uno hace... Todo con el agua, eso es lo que lo principal en un hogar. Lo mismo, también te queremos agua y luz. Una comunidad grande ya y, y sin agua no es fácil. Ahí mismo es, son verdad servicios esenciales que necesitan ellos. Camioneros protestan por carta de ruta, no le fue entregada por parte del Intran para esta Semana Santa. Así que ellos se apostaron por allá frente a la oficina de Intran en la salida en Agua. Aquí en San Francisco de Macorís, ahí vemos la manifestación y vamos a escuchar entonces el porqué de sus reclamos. Adelante. El día de ayer nosotros vinimos a solicitar aquí lo que es la carta de ruta. Que ni siquiera no hoy. Hoy supuestamente por evidente bien internet cerran la página. Nosotros vengamos aquí voluntariamente donde se pagan el impuestos en el banco. Tenían que decir que no, lo, que no lo pagaran, que lo iban a dar. Cuando vengamos aquí ahora que no hay soluciones para darnos la carta de ruta para nosotros eh, elaborar y mañana buscando el pan de cada día.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 el director de Intran, en la provincia de Duarte, sobre esa situación. Escuchemos. A raíz de la aprobación de la ley 63.17, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte de Intran ha determinado que esos permisos que nosotros dábamos en Navidad, Año Nuevo y Semana Santa, ahora eh, lo, lo del de, eh, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte el Intran a través de la página de internet. Hay una página de internet que se abrió desde el día 5 de este mes hasta ayer 26 y la página ya está cerrada. Eh, a, a través de las redes sociales se le hizo saber. Se ¿Algún fue, un plazo para el cierre de la página? Por supuesto, era hasta ayer, del de el día 5 se abrió y eh, pues se cerró ayer. Eh, ayer al mediodía, a la medianoche ya se cerró ese plazo. Cerrado el plazo, entonces, estos camioneros se quedan sin esa carta de ruta y no van a poder trabajar este feriado de la Semana Mayor. Miren, miren, hombre de puñalada en el sector del Capacito, aquí en San Francisco de Macorís. José Antonio de Jesús, herido de una estocada, señores. Él narra lo acontecido. Escuchemos. Yo me eh, peleé con una de los sillazos, tuve. Entonces tiene un, cu un cuchillo. Acuérdate, acuérdate. Me dio una puñalada que el monongo salía afuera. Wow. Y me ha seguido aquí en el hospital de, dejó por de no. emergencia. Porque él estaba borracho, tuve de sí. Son gente en también. Me quería como tanta velocidad, como... Sí. por darme o vaina tuve. ¿Por qué llegó la, la discusión? Eh, sí, yo estaba prendido también. Eh. Pero que estábamos allí en droga porque usa drogas también. ¿Cómo se llama? Yo si yo no hacía nada, tuve, más tarde. Yo qué va, me hago y... Bueno, ahí está el, on, el señor herido. Miren, y en uno a tiros, aquí en San Francisco de Macorís, en el sector Vista al Valle. Emil Castro Castillo, herido a tiros ahí en la pierna izquierda. Vamos a escuchar entonces también qué nos dice él. Adelante. De eh, tres tiros, no, no ¿Tú sabes qué fue que tirió. Sí. ¿Y por qué fue que persona? Problema. ¿Cómo se llama el que Bueno, ahí está esto, el, el herido, ¿verdad? Emil Castro. Miren, Medio Ambiente advierte hará cumplir las leyes contra ruidos en Semana Santa. Vamos a escuchar las declaraciones de la Procuradora Fiscal de Medio Ambiente. Veamos. Nosotros hemos estado tomando medidas ya preventivas. Hemos estado reuniéndonos con todos los dueños de establecimientos comerciales que se dedican al expendio de vida alcohólica, tanto en la provincia de Hermanas Mirabal como aquí en San Francisco de Macorís. Hemos estado en, la, en horas de la noche midiéndole y supervisándole con el conocimiento de cada dueño de negocio y eh, ayudándolo en que manten, mantengan una música aceptable para la comunidad baja, o sea, no una música estridente ni dañina, y también a que respeten los horarios de cierre de los establecimientos. En esta labor está directamente y estará en todos los días, eh, en los próximos días, estará la Dirección Antirruido de la Policía Nacional, el Departamento del COBA junto también con nosotros. O sea, se van a estar decomisando las bocinas y los equipos de sonido, tanto radio como las bocinas, de personas que se dediquen a poner música alta en, este, en esta etapa. Ahí está la advertencia que hace la Procuradora ¿eh? de Medio Ambiente, ya estamos claros en ese sentido. Como también lo advierte el director del control de bebidas alcohólicas del COBA, sobre la venta de bebidas y música en la Semana Santa. Vamos a ver a Ariel López. Adelante. El Ministerio de Entre Policía ya de por sí está orientando a todos los dueños de negocios a que el Viernes Santo se abstengan de la apertura. Ese día está totalmente prohibido la venta de bebida alcohólica en todos los negocios, en todos los lugares. Primero es que los vehículos que vayan transitando, va a haber un operativo. ...donde las personas que vayan consumiendo bebida alcohólica... humildemente van a ser incautadas... ...se le van a retener si dentro del vehículo... ...están consumiendo bebida alcohólica... ...también está prohibido... ...los que se llaman las piscinas en el entorno de los negocios... ...aunque esté encerrado hay otros que se valen... ...y ponen piscina, eso está totalmente prohibido... ...ahora si la alcaldía... ...entiende que lo pueden poner en cualquier otra parte... ...del sector que no sea enfrente a un negocio... ...eso será permitido con... ...toda la seguridad de la ley de que no suceda nada para ninguno de los ciudadanos que no puedan ir a la playa, a los ríos, eso está permitido, pero no es lo negocio. Bueno, ahí está también ¿eh? lo que aclara Ariel López, ya ustedes saben, señores. Miren, protestan en el sector Olimpia, aquí en San Francisco de Macorís, por agua potable y por otras demandas. Ese fue el escenario. Escuchemos.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 Nuestra comunidad tiene más de 15 días que no llegue el agua potable. Es un problema que ellos no mandan un chin de agua con rebuses. Y si ellos quieren rebuses, el rebuses rebuse vamos a tener. Porque estamos todos secos, todo el mundo no tiene cisterna. Y nosotros estamos que no tenemos ni con qué bañarnos ni con qué cocinar. Así es que nosotros le digamos a Santana y al director de INAPA que si esto comercializando la que la tienen, que dejen eso porque lo no van a ver en la calle diario y Dios que no perdona porque estamos en Semana Santa Bueno, ahí está señores el Senado Dominicano reconoce a Franco Macorizano por aportes al país el doctor Mario Fernández fue reconocido por sus aportes hechos tanto en la provincia de Duarte como en el país así que ahí está el momento en que es reconocido y vamos a escuchar entonces declaraciones ¡Adelante! Eh, el titular ha sido un de punta, ahí se produjo un programa de técnica rural, eh, la educación de la, la, la malaria, fue condecorado por la, la Organización Mundial de la Salud, eh, fue reconocido como el mejor ministro de la época en ese entonces. Era el hacer parte de un reconocimiento a Mario Fernández, es un orgullo, es un orgullo. Sin la visión de él, que tuvo un amigo como el doctor Martín Balaguer, y él tuvo el interés porque la sociedad nuestra creciera al base, al desarrollo de su interior en este momento. Bien, y el pueblo que pasó en esta zona, todo es mi vida. ¿Sí? Sí. Por eso eh, le agradecemos al senador Luis Carolmeo, a los demás senadores, y nosotros como diputados de la provincia de Guarto, la República el respeto del trabajo respeto del trabajo el, el, el, el, el respeto bueno, un, un, un momento vamos. señores merecido reconocimiento para el señor Mario Fernández reconocido por el Senado de la República Dominicana, ahí está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 ¡Listos! 14 de abril, sábado 14 de abril Gran inauguración de Don Andrés bar Restaurante con el prodigio El amarillo, ahí está First Class también y Nelson Tavares estarán acompañándole Carretera San Francisco de Macorís, Nagua en Llaves Ahí estaremos Reservaciones desde ya Anote, eh. 809-290-4800 Gran inauguración de don Andrés, bar, restaurante en llaves. No te lo pierdas. El amarillo, el prodigio. Qué bueno. Miren, señores, no hay tiempo para más. Bendiciones. Aquí nosotros hacemos un stop en torno a lo que ha sido durante estos días nuestro espacio noticioso en De Mañana. Continuamos mañana ya con la programación especial. Que ha preparado la producción de este espacio y de Telenor con una cobertura total de todo lo que acontezca durante la Semana Mayor. Así que seguiremos en lo adelante, en la cobertura total. ¿eh? Feliz fin de semana, feliz Semana Santa, con medimiento, porque queremos que nos encontremos aquí, aquí mismo el próximo lunes, si Dios lo permite. Bendiciones para todos y todas. Adiós, hermanos del alma. Vuelvo con ustedes. Vladimir, muchísimas gracias y recuerda. Ir en una jipeta de gordo automol, el gordo que te monta bien en un carro recién importado como nuevecito, el gordo automol te ofrece todas las marcas de carros y jipetas que tú andas buscando, el dealer que te monta con calidad, llégate a la, hasta la autopista Antonio Guzmán Fernández y busca al gordo automol, sus excelentes atenciones, te van a hacer sentir bien, porque el Gordo Automol te monta bien. Llámalo al 809-294-3090. El Gordo, que nos monta con calidad. Raquel. Buenos días, hermano. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, estás, bien, bien. Yo feliz. Días. feliz de saludarte. Ya te di el abrazo. El abrazo esperanzador, el abrazo reconfortante, confortante, eh, tempranito en la mañana. El gordo automol, tú montás en una jipeta gordo sí, automol. Fabuloso. <risa> fabuloso. <risa> buenos días, amables televidentes. Gracias por estar ahí hoy, miércoles, mitad de la semana, eh, miércoles santo. Y bueno, hay una programación interesante que le he estado dando a conocer todos los días para hoy. A las 2.30 de la tarde habrá una caminata penitencial vía crucis hacia el Pozo de Génimo. Esta es la programación de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de acá, de eh, San Francisco de Macorís. Y a las 7 de la noche la misa, del, el, a las 6 de, perdón, de la tarde, el retiro para jóvenes y a las 7 de la noche la Eucaristía. 6 de la tarde el retiro para jóvenes y 7 la Eucaristía. Ya mañana jueves, entonces a las 9 de la mañana inicia la misa crismal en la Catedral Santa Ana, a las 7 de la noche, Misa de la Cena del Señor, el lavatorio de los pies. Y habrá exposición y adoración al Santísimo. el Viernes Santo, 7 de la mañana, exposición y adoración. A las 3 de la tarde, oficios del Viernes Santo y a las 4 de la tarde, caminata penitencial. El sábado a las 8 de la noche, la Vigilia Pascual y el domingo de Resurrección. A las 9 de la mañana, la Gran Eucaristía de Resurrección que organiza la Hermandad de maus bueno, el bloque de noticias amplio, muchas informaciones muchas importantes informaciones. que, que compartimos. Una de ellas, Raquel, eh, me apena que esté pasando. Y es el caso de la extracción de arena del río Yuna, que esta continúa. vez en Hosto. Porque son per, son permitidos, es con complicidad que lo están haciendo. Se van a diferentes puntos. Ahora están en Hosto. Cuando lo sacan y la comunidad se empodera y lo sacan de Hosto, la comunidad, que no son las autoridades. Entonces se van a Pimentel. Salen de Pimentel o se van a Junco Verde en Villa Arriba. Es decir, es depredando el río Yuno por lugar. donde quiera. Cambian de lugar. Uh -huh. Empiezan allá arriba, en La Vega. Empiezan en, eh, y continúan en Cotuí. Continúan por esas zonas de ahí. Y ahora están en Hosto. Tiene que venir la comunidad y ponerse en pie de lucha para impedir que los camiones. Mira la hilera de camiones que hay ahí que van hacia el río Yuna todos los días hay retroexcavadoras en el mismo cauce del río ya ellos ahí dicen que ni playa tienen bañario que tenían todo eso se lo han depredado y eso es nuestra naturaleza nuestros recursos y lo están haciendo con complicidad porque no es verdad que las autoridades no conocen lo que está pasando en Osto es lamentable que las autoridades de medio ambiente nacional en el ministerio de Domínguez Brito no sepa lo que está pasando en el río Yuna, en la comunidad de, de Hostos y también en las demás comunidades. Él sabe lo que pasa porque él está informado y se está permitiendo. Eso es una atrocidad a la naturaleza. Y hacerlo de esta manera es poniendo en peligro la vida de todos, de las generaciones presentes y futuras, haciéndolo de esta manera, tan desastrosa, sin respeto a la naturaleza. Eso, eso sinceramente, hay que acudir al llamado de la comunidad de Hosto, al auxilio de la comunidad de Hosto, e impedir que esto continúe pasando. Así ¿Dónde es. se vende eso? Son ferreterías y también eh, eh, bloqueras, las que hacen bloques, y todo está permitido bueno, son bueno, complicidad verlo, que hay con las autoridades complicidad que hay con las autoridades verlo así a la clarona como dicen popularmente en fila y la comunidad ser la que obstruya su paso eh, es preocupante porque si algo hemos tenido es que medio ambiente actúa conforme al mandato legal y y establece multa y, y apresa. Ahí están todos los cambios. Claro. pero La ley lo le estipula. ¿Cómo, ¿cómo exigirle al resto de nosotros que estamos viendo esto, que cumplamos y que no nos aprovechemos también de la explotación y, la enrique y el enriquecimiento ilícito? Porque eso es enriquecerse con lo que usted no ha producido. Claro. ¿Eh? Así es. Eso es, enrique Así es enriquecerse de manera ilícita. Eso es el patrimonio del pueblo. Y la verdad que a mí me apena mucho que se vean estos episodios y al comercio que eso beneficia, que sus que sus propietarios se exhiban en la comunidad como hombres de valor y de moral. El que roba al Estado le roba a cualquiera. sí mucho Son cosas. constructoras ferreteras, que constructoras de bloques y esto está muy relacionado a lo que está pasando. Falta de agua por todos lados, hace falta calidad de agua y cómo va a haber calidad de agua en las condiciones que nosotros hemos eh, depredado nuestros ríos. No hay manera bueno. sí, Y solo se da si hay complicidad e irresponsabilidad de las autoridades Esa situación Y precisamente sí falta de agua El Guisa, sector de Guisa está protestando por el agua Pero también en Olimpia Ahí vieron ustedes quemaron neumáticos en el día de ayer Protestando porque necesitan agua potable Hubo varias protestas en el día de ayer acá en San Francisco de Macorís Otra que aunque duró poco Pero se expresaron su eh, inconformidad Fueron los camioneros frente a obras públicas quemaron una goma también, diferentes manifestaciones, las protestas, la, la, las luchas por sus reivindicaciones. Estos sectores, uno, los camioneros que exigen que le, pongan, le den la orden de ruta, que querían trabajar, que querían buscar la comida de forma, de forma lógica, natural, ¿verdad? trabajando, haciendo lo correcto no metiéndose a delinquir, atracar, ni robar, nada de eso, sino que quieren trabajar. Entonces hay un, un problema no y una dificultad con la asignación de la ruta. Eso debe solucionarse. Y lo otro es la falta del agua potable en los sectores Huiza y Olimpia, que es, le ha llevado ya a la desesperación y a salir a quemar neumático, que debiera ser lo, la última opción porque también dañamos la carretera, nos informamos sí. nosotros también con el humo que consumimos y luego entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pero vamos esa? en ¿Las cadena, estamos acabando la fuente de agua, uh -huh. Y estamos exigiendo es agua. Exacto. Sí. Eh, tenemos una llamada. Vamos a recibirla. Buenos días. Buenos días. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Muchas bien, gracias. Usted? Sí, buenos días. Gracias. Bien. <risa> gracias por lo de joven Sí, ¿qué es lo que son? ¿Qué es lo son ustedes ahí. <risa> Fíjense, yo en estos días le, le estuve haciendo eso. Mira, miren ustedes, mira puro que conoce a Pimentel. Miren, esa, esa calle La Independencia que llega al río Yuna, esa calle la asfaltó cuando estaban pasando los equipos de esta compañía aquí de la... La barrigol. Esa calle la faltaron ellos hasta el río. Vayan a ver ahora como esos camiones que, que traen el material del río Yuna, pusieron esa calle. Ahí hay un polvoazo. Esa calle la desbarataron enterita hasta el río. Los camiones. Y no hay quien diga nada ni hacen nada. Hacen unos hoyos que usted no pone para hacer su vehículo y ellos no son capaces de desmontar medio volteo de arena para que ese hoyo se tape. Son, para mí, delincuentes igual que se roba un celular o más todavía. Oh, peor. Porque, como decía Julio, están acabando con el 60 y pico de camiones trayendo materiales de ese río Yuna, de la cuenca del río. Hermanos, yo no estoy diciendo, eso no es asunto, de todo está y de baratarnos calle que se asfaltó el Pimentel. Otra cosa... Asunto del agua. Hace tiempo que habíamos denunciado el problema del agua, que se desperdicia por ahí, por la carretera de Madeja donde está la planta esta de agua, frente al liceo que hicieron. Ahí ayer había una gente, pongan gente por ahí, quita tubo, ponen tubo, ahí había la callecita en la última ya, que está desde de, el puentecito de, de, de, la, de Madeja ahí. Ahí me dieron había un tubo de, de media y pusieron un tubo de, de dos pulgadas, o sea, hicieron un empalme, para una parte aprovecharse el que quedó con el tubito de y para allá no tiene agua. Pero el que puso la tubería de todo aquí, ese tiene agua. O Esa gente hace de todo. Ayer había un desperdicio de agua en frente al liceo por ahí. Que eso no tiene madre. Y nadie le pone asunto. Aquí se está hablando del señor que anda haciendo política por ahí. Que el nieto de Burlano. No nos sorprendemos que ese señor un día venga aquí. Y no, y no gobierne nosotros porque estamos falta de que nos dé pena, eh, madre. Pena de que nosotros. Gracias. No, gracias. Gracias, a usted. Muchísimas gracias, doctor. Pero yo, yo siento que la madeja por ahí. Hay una toma de agua, mira hay algo que yo quiero... Y también hay una planta de agua, pero fíjate, que vende agua, pero y fíjate. los comunitarios acusan a esa planta. Bueno, te voy a decir una cosa. Ellos tienen derecho a explotar y a devolver o vender el servicio del agua potable para consumo humano. Pero de ahí a convertirse en vendedores de agua al granil, también es un robo a la naturaleza, porque no creo que le paguen a INAPA ni al Estado los volúmenes de agua que ellos venden a través de los camiones, eso es un abuso, que lo sepan todos los que se dedican a eso, usted tiene una planta de procesar o de purificar agua, usted paga par, por, por brindar ese servicio y cobra por dar ese servicio. Pero lo que se está haciendo ahí en Madeja y de espalda a la autoridad es como si fuera un complemento. Como si fuera un complemento a su negocio, aprovechándose. Eso es requisimiento ilícito también. Sí, claro. Porque eso es explotar la naturaleza y abusarla. Sí, una cosa que él mencionó también es que... ¿Quién me quita, mi dere... ¿Qué dere... Qué derecho... ¿Quién me quita a mí el derecho de yo ir a plantarme con un camión a buscar agua ahí? Es una toma de agua. Es una toma. ¿Pública? Sí, pública. Otra cosa que el doctor mencionó, Francis, es la extracción de arena de Pimentel. 50, 40, 60 caminos No, pero eso, eh, eso, eso no está Mira, regulado. Le han entrado a, al río Yuna como la conga. Es como, ese es mi enemigo, vamos a acabarlo. Es como la no, conga. ese es mi amigo, ese es que me está dando frutos sin yo tener no, que pagárselo no, a nadie. Digo yo, digo yo, ¿verdad? Entonces... Hay una complicidad de las autoridades, está pasando en Bonao también, está pasando allá también, es desde, es desde el mismo nacimiento que lo traen hasta, hasta abajo y convirtiéndolo en una letrina, en un vertedero. Yo diría que, que el como, medio ambiente yo, o yo, alguien yo, tiene que ponerle una casa. Como si taza. fuésemos enemigos del río, como si el río no nos diera a nosotros la oportunidad de vida. Antes se podían consumir los peces, ahora, ahora les recomiendo que no se los consuman de tanta contaminación que hay ahí adentro. Dios. Entonces, extrayéndole la arena de esta manera tan permisiva, por el, permisivo por parte del Estado, para ferreteros, constructoras y dueños de, de, de, de cuestiones que Ojalá, hay que... Los hay, famosos agregados. Agregados Mira, que hacen... Bien. En esta Semana bueno. Santa pedirle a Dios que ilumine a estos comerciantes, duchos y estrategas y hasta... ¿Tú sabes cómo que los tildan a comerciantes que hacen eso? ¿Y de una vez se juramentan en el partido del poder? Bueno. ¿De una vez? Ah, no. Ellos no, podrán no. juramentar. ¿Seguramente para que no lo toquen? Se podrán juramentar con quien ellos le dé su gana. Y para mí, moralmente, son enanos comerciantes el que, el, que hace eso. ¿Qué le pides a Dios en esta Semana Santa? Que los ilumine que les dé el entendimiento de lo que le estoy diciendo respecto al enriquecimiento ilícito, cuando usted apenas paga al dueño del camión y a quienes le vierten eso y se lo llevan a un negocio y lo transforman, ya sea en, en, en agregados como eh, los trompos estos de, de venta de... Francia. Mira. De. Escuchándote. De. ¿Cómo se llama? De mezcla. De me, escuchándote, Francis. En 20 años, República Dominicana ha perdido el 50% de los peces que habían en el río. Que habían en los ríos. En 20 años, se han perdido el 50% de los peces. Tenemos otra llamada. Y también, Francis, hemos perdido el 40% de los ríos. Y, Por esa práctica. Y eso. Sigue siendo vigente lo que yo decía al principio, el hombre lae, el hombre que está basamentando no, no le... su riqueza no. en eso. No le Vamos a recibir nada. ese contacto chicos, buenos, buenos días. días. Buenos días. Muy buenos días. Sí, le habla Goyito de Guaraguao. ¿Cómo estás? Ah, Goyito, ¿cómo estamos? Ah, Goyito, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien, ¿Cuánto tiempo? Un, un abrazo a, a, a, a... Un abrazo a todas las gentes de Guaraguao, mis hermanos. Goyito, muchas mucho gracias, tiempo. Muchas gracias, Fulvio. Y esa niña preciosa que ustedes tienen... En Raquel, ahí. Raquel. Muchas gracias. Sigamos quitándole edad, no importa. <risa> <risa> yo, yo feliz. <risa> gracias. Sí, Adelante. Gracias, gracias. Le estoy llamando por, por para felicitarlo por su programa que está muy bello, muy bonito. Muchas gracias, Yo gracias. Todos los días lo veo por la mañana y, y Franci si es muy amigo mío. Se acuerda, Franci. Sí. De aquí, de claro, claro, sí. <risa> claro, claro que sí, claro que sí. Hijo adoptivo sí. de Guaragua. Sí. Un... Salúdame a Carolina y a esa gente. Se le cayó sí. la llamada. Bueno, muchísimas gracias. Es un dirigentes importante de. De allá esos, de Guaragua, son mis hermanos. Así es. Yo bueno, me crié con ellos allá. Enhorabuena. Gracias por llamar. Bañándome en los ríos, en Raquel. Salir, y, como debe y, ser. y disfrutando y pescando ¿Tú en los ríos. Muy bien tu Mira, eso, eso, eso es necesario. Nosotros tenemos que proteger Esos son miembros de la fuerza. No, claro. no progresista en Guaragua. Un abrazo ah, a ellos. La, a son los campesinos. Familia, sí, sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Bueno, en el bloque de noticias también vimos un reconocimiento que le fue entregado al señor Mario Fernández, el papá de GJ Fernández. Bueno, vamos que a felicitar a, a político, Mario. Cinto, un año de edad, una bendición, dar gracias a Dios primero por dejarlo llegar a esa, ese, esa cantidad de años. Ojalá y cada uno de nosotros pudiéramos llegar ahí y sobre todo con la fortaleza, la fe que muestra. Y todavía muy lúcido y al claro. momento de expresarse allá a los medios de comunicación, ahí están toda su familia, pues fue hecho este reconocimiento en el día de ayer y participaron otros senadores de la región también que estuvieron acompañándole. Enhorabuena a Gigi, que fue secretario de Salud Pública en el gobierno de Balaguer, entre otras funciones que desempeñó. Enhorabuena, felicidades Un abrazo los a toda la familia Los reconocimientos deben ser en vida sí. Ya después de muertos son amanecibles Estímulo a la familia sí. Pero a usted, usted no, usted no lo valora en ese sentido usted está muerto, entonces hay que darlo en vida lo Un abrazo de mañana A toda la familia Fernández Así nos unimos a A regocijo Correcto tenemos otro contacto telefónico, buenos días. Sí, buenos días, Día, felicidad, felicitándolo a de tres, porque gracias. Gracias. tenemos tres defensores de aquí en San Francisco de Madrid. Gracias, muchas gracias. Además, yo sinceramente le deseo que verdaderamente vamos a formar, qué sé yo, algo para ayudar a los jóvenes. Oiga, Francis, este, en otro tema, y escúcheme que yo quiero que usted me indique más o menos qué debemos de hacer aquí en el ensanche Duarte, porque a nosotros, este, en otra ocasión yo lo llamé y le dije que por ejemplo a nosotros no, no, no eh, o sea, no, ¿cómo se dice? No, no aceptaron una, un centro comunal aquí uh -huh. en el medio de las canchas y de la iglesia católica y eso es del Indio, o sea, es un, sí. es un, un terreno que, que se ve que es de sector. Entonces el ayuntamiento tiene un, una, no sé. Un sistema de que no que construye dentro de, de un terreno que no tenga título, porque eso se ve que es de, de, del, del sector. Entonces, del área verde, del sector. Sí, eso área institucional. Exactamente. Entonces, si sí, ellos saben que eso es de aquí del sector, no pueden venir con otro tema, porque, por ejemplo, a nosotros nos aprobaron el centro comunal aquí en el parquecito. Entonces, no podemos tener cuanta cara, ¿no, verdad? Claro. Y quien ayude. tener, está bien. Yo le prometo que. Voy a hacer lo va, posible. Vamos, va, vamos ayudarlo. Y a ayudar. Fulvio me va a acompañar. Lo vamos a hacer juntos eh, al ayuntamiento, porque la verdad es que cuando Balaguer formó el ensanche Duarte, Duarte. Eh, si se fijan, son casas con la misma arquitectura, pero estaba bien definido el área de área verde e institucional. Y ellos la cuidan muy bien. Sí. Tienen su parque bien bonito. Así. Bueno, es. nos vamos a una breve pausa, señores. Retornamos con más de una vez. Quédese con nosotros.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 José de acá de San Francisco de Macorís vamos a ver a William Hernández William Hernández nos escribe William, el mensaje de William es una foto de buenos días gracias por estar en sintonía gracias por ese mensaje Roberto Johnson desde Las Terrenas nos manda el mensaje bíblico de Zacarías 28 Roberto Johnson desde Las Terrenas gracias por estar en sintonía Fior Fior Fiora Antigua, Fior Antigua, dice que quiere que le feliciten, que está de fiesta de cumpleaños. Así es que felicidades para Fior Antigua en la calle Emilio Prudón. Felicidades. Dice ella que no hay paz con los ruidos. Y está de fiesta de cumpleaños, así que bendiciones para Fior bueno, Antigua, que Fior, la pases muy bien. Que la disfruten esta Semana Santa. Así es, que de celebra toda la Semana Santa. <ríe> Reyes de Manhattan, Estados Unidos. Caonabo nos manda un video. Un mensaje hermoso, gracias, Cabonabo. Manolo Geraldino, el amigo de Fulvio, amigo mío <ríe> de Francis. Sí, sí, sí. Manolo, Manolo, yo. Dice lo Manolo, estuvo a fiesta de cumpleaños, sí, trátalo sí, suave. Sí, sí, sí. Saludos. Dice Manolo, ¿cuándo Alex va a anular la cloaca que desemboca en Río Jaya, que lo envenena? ¿Y qué Alex eh, tiene que anular no esa cloaca? Es un asunto de Estado. <ríe> Por Dios. Eso es un asunto de Emilio goris, Emilio goris manda estas fotos dice que es una entrega de dos picos de cemento gracias al padre Isaac García y el equipo de apoyo ahí está Emilio goris el profesor Jean Paredes de, de Castillo el profesor Jean manda esta, estas imágenes a formar parte de nuestro cuerpo de bombero de municipio, está invitando el ayuntamiento de Castillo inician una captación de aspirantes el lunes 2 de abril Enhorabuena, esa es una excelente actividad, están buscando miembros para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, héroes para este Cuerpo de Bomberos, el lunes 2 de abril, in inscripciones en Castillo. Además, habla de que el Honorable Ayuntamiento del Municipio, dirigi dirigido por el licenciado Jaime Camilo, eh, ha iniciado un importante acondicionamiento de rebosamiento de las calles de dis distintos sectores, barrios y zona urbana del pueblo. Y Ahí están las evidencias. Gracias, Jean. Bienvenida a Hidalgo de Villa Olímpica, nos manda una postal con mensaje bíblico de Isaías 53, gracias. También otras de buenos días. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros, a todos por escribirnos. Tenemos como siempre excelentes recomendaciones. Decirle que yo he visto de Siana, Siana es donde vestir a la moda cuesta menos outfit de cada día, es gracias a Siana, ubicados en la calle El Carmen, esquina Papi Olivier. Ahí encuentras todos los atuendos para esta Semana Santa, Semana Mayor. Ese traje de baño espectacular que quieres lucir, pues lo encuentra en Ciana. calle El Carmen, esquina Papi Olivier, 809-588-2395. Fulvio. Y ya llegaron, Raquel, directamente desde Japón los microorganismos eficaces para que usted desarrolle su empresa con responsabilidad amigable con el medio ambiente. Cero malos <coughs> olores, cero gusanos, cero moscas a las granjas avícolas, a las granjas porcinas, ganaderas a los comedores, a los hoteles, a las plantas de tratamiento, los microorganismos eficaces, es su mejor aliado. Llámese al ingeniero José Elías Vargas al teléfono 829-275-1120 y sea responsable, desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente. Bueno, amigable con el medio ambiente es José Nature, la clínica que sana sus afecciones de salud de forma natural. Osonature Nature se encuentra en la Plaza Caribe en segundo nivel, módulo 29, su teléfono 809-294-6426. El doctor José Tejada les espera junto a un equipo de profesionales del área de la salud con la implementación de la, la terapia del dolor o sonoterapia y quisionología aplicada, Osonature. Nature. También recordarles, Centro de Medicina Estética y Nutrición, Nutri Beauty. somos distribuidora exclusivos de los productos Bionatur y Skin Care acá en San Francisco de Macorís, Centro de Medicina Estética y Nutrición, ahí está el número en pantalla, 829-497-9091, producimos jabones y cremas totalmente orgánicos para el cuidado de su piel, proteja su piel, ahora que usted va a vacacionar, va a recibir muchos rayos de sol, pues protéjalos y utilice productos naturales, BioNature y Organic Skincare, del Centro de Medicina Estética y Nutrición. Y para proteger sus ojos y verse bien, óptica máxima visión, solo, solo marcas, solo prestigio. En óptica máxima visión usted consigue el lente que usted está buscando, moldeado a su rostro, con excelentes eh, condiciones. Usted consigue la montura ideal, buena, de calidad, a buen precio, buenas atenciones Óptica, máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Ubicada en la calle Castillo, esquina de la Cruz, San Francisco de Macorís. En los teléfonos 809-588-7675. Óptica, máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Supermercado Almanzalé informa que no tiene que salir de las guaranas porque ellos allí lo tienen todo. Ya el guaranense no tiene que salir de las guaranas para buscar lo que busca en un supermercado, supermercado Almanza, calle principal 34 a Las Guaranas, tan nuestro como Las Guaranas, le informa también que aceptamos tarjeta solidaridad, supermercado Almanza. Bueno, recordarles las chicas, Anchor Nail Bar, estamos ubicados en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Plaza Colonial, módulo 5A. Para el cuidado de sus uñas, manos y pies, pónganlas en manos, expertas, en Anchor Nail Bar, 809-744-5910 para sus citas. Bueno, bueno. ya el, vamos a tratar algunos temas, entrando en esta, ya la semana mayor, a medio camino a la semana mayor... Ya mañana jueves habrá aquí eh, una programación especial que se llevará a través de los canales de Telenor con todo lo que tiene que ver con los preparativos de esta Semana Mayor. Y hoy Raquel nos tiene un tema que compartir. Bueno. Precisamente, gracias Fulvio, gracias Francia, precisamente seguir la misma tónica, dividir el tiempo en dos, eh, vamos a abordar un tema que nos preocupa mucho, el secuestro de unos periodistas en Ecuador y bueno, y, y ponernos a tono en la Semana Santa y el sentido verdadero de la Semana Mayor, estamos a mitad de la Semana Santa, miércoles Santo, pero los días fuertes de la semana son jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves Santo, donde eh, son actos, sobre todo litúrgicos, oficios que se realizan en recordación de la medicina del Señor y la institución del sacerdocio y el lavatorio de los pies, donde demuestra Jesús Cristo, eh, Jesús sobre todo la humildad, el bajarse y lavarle los pies a sus discípulos, en, en honor, en homenaje, en recordación, se utilizan entonces los doce discípulos, se utilizan en diferentes parroquias, utilizan eh, tienen místicas diferentes, he visto lavatorio de pies que le hacen en alguna parroquia a niños, a niñas, ejemplos de la comunidad pero también adultos jóvenes, en otros casos utilizan a envejecientes, lo importante es el símbolo que esto representa de, de la humildad, del rebajarse, de ponerse a nivel del bajarnos, lavarnos los pies, de demostrar que somos seres humanos y que tenemos que estar dispuestos al servicio y ya el viernes entonces un poco más fuerte es el, el día de la crucifixión donde esos mismos o la mayoría que recibieron el domingo de, el domingo de Ramos con Víctores, con Gonzalo a Jesús en la entrada a triunfar Entonces esos mismos luego le piden que lo crucifiquen Y que suelten a Barrabás, que suelten a un pecador ¿Cuántas veces nosotros los humanos episodio. crucificamos a Jesús a diario? ¿Cuántas veces decimos quererle, amarle? Nos arrodillamos, vamos innumerables veces a los templos Nos damos golpes en los pechos ¿Cuántas veces luego entonces vamos y lo crucificamos? ¿De qué forma crucificamos a Jesús hoy día? Lo crucificamos cuando repetimos una y otra vez el pecado, cuando no nos arrepentimos de corazón, cuando no perdonamos, cuando cometemos errores, cuando matamos, cuando asesinamos eh, a, la, a las personas, cuando somos pecadores una y otra vez mil veces y no nos arrepentimos de ellos. Entonces Dios nos manda. Nos, nos, nos muestra ese brazo solidario del perdón cuando, son, cuando reconocemos verdaderamente el pecado que hemos cometido. Y a diario lo hacemos, somos pecadores, somos hijos de la carne, pero tenemos esa oportunidad, esa esperanza que nos da Dios de arrepentirnos de verdad. Pecan nuestros gobernantes cuando mal usan los recursos de nuestros pueblos y se los llevan a su bolsillo, pecamos nosotros. Desde, eh, desde lo más sencillo que es la mentira, cuando mentimos, cuando buscamos sobre todo eh, el beneficios, lucros personales Cuando no honramos a nuestro Padre Dios, cuando no vamos a la iglesia, cuando no somos solidarios con el necesitado y el viernes hay una parte de la simbología que se ha sido tradición, el hecho sí. de no comer carne. Para ti eso no es un problema, Francis. No. Para muchos tampoco, Ajá. que no le gusta la carne. Pero la simbología del hecho de, de la penitencia, del ayuno, de abstenernos a comer carne, porque representaba que era lo abundante que había y que había que sacrificar entonces uno de nuestros gustos. Pero ¿de qué sirve si yo dejar de comer carne si luego... Entonces, ese dinero que me ahorré de, de, de, de la compra de la carne, no lo puse a disposición, no lo regalé a alguien que lo necesitaba, que a diario vemos muchos en, que necesitan de nuestra solidaridad. Entonces, ¿de qué sirve si luego el otro día me doy esa hartura, como dicen buen dominicano, <risa> de carne? De la cuando matas. no lo hacemos de corazón, no lo hacemos, entonces así no tiene sentido. Por solo seguir una tradición, dejar de comer carne y ya. No. Tiene que tener un sentido de que ese. Esa inversión que yo iba a asumir con la compra de la carne, entonces donarla a alguien, donarla, así sí que tiene sentido. Entonces el viernes es un día importantísimo, el viernes santo por la exposición y adoración del santísimo en cada una de las parroquias. Esta actividad litúrgica se realiza y se adora, se asignan a diferentes grupos religiosos horas para que ellos de igual forma se adore. Luego hay una celebración de la pasión del Señor Jesucristo y una caminata penitencial con la simbología del de cuerpo de Cristo un día de adoración donde se besa la cruz eh, como símbolo de redención de Jesucristo la cruz que recibió su cuerpo en el momento de la crucifixión ya el sábado, un sábado de, de, de puro silencio, era tradición, Fulvio, en nuestras casas, ah. nuestras madres levantarse en silencio Ay. y nuestras abuelas, porque no se podía hacer ruido. Había una solemnidad. Sí, muy grande, no se podía hacer de ruido. Ya eso ha cambiado. Totalmente. Totalmente ha cambiado. Ha cambiado o sea, había que hacer y majar los, cond los condimentos el día antes, antes, antes, porque no se podía hacer ruido. Eh, eso era, lamentablemente era se ha perdido Era una relación en, en símbolos uh -huh. Con una solemnidad De silencio, de tristeza, de, silencio, de dolor de tristeza, de vestida sí. de sacos De roturas de los vestidos En señal de solidaridad con los sufrimientos que, que padeció Que padeció Jesús el Jesús, día anterior en la cruz El día anterior Correcto, así mismo es Esta solemnidad necesaria Llevarla en el alma, en uh -huh. el espíritu e inclinarnos ante Dios, entregarnos a Él. Así mismo. Entonces, un sábado de recogimiento, de solemnidad, de adoración, de oración, sobre todo, donde se celebra la vigilia pascual en la noche, donde se, eh, se llevan las, las luces, los velones. Hay que tomar en consideración, sobre todo, los envases que, que puedan... Protegerle a usted para que luego no en los diferentes templos no, no, no haya un desastre en ese sentido, porque muchos luego pueden ser los de cristal, sobre todo eh, afectar, eh, pero que sean grandes, que puedan sostener. En la vigilia pascual también se bendice el agua y el símbolo de la cruz eh, en el cirio pascual, la luz que representa a Cristo resucitado, ya el, ya el domingo de resurrección, con los víctores, las alabanzas, eh, la gloria. Por Jesucristo resucitado Y ojalá que todos que puedan vivir Esta experiencia hermosa, religiosa Este camino que vino antecedido De los 40 días de la temporada De cuaresma sobre todo Entonces que puedan resucitar con Cristo Pero que sea una resurrección de verdad Con un cambio de actitud Que si yo que reconozco mis pecados Pedir perdón, cambiar y transformarme Y que eso se muestre Porque la persona que recibe tra esa transformación Lo demuestra en su accionar No en palabras sino en hechos entonces vivir esta semana mayor, pero esta semana Santa Mayor eh, también tiene una serie de particularidades, cada vez es más la gente que se va a vacacionar, que tiene que tomar en consideración, sobre todo cómo dejar sus viviendas aseguradas, si tiene algún vecino que no va a salir, entonces decirle, écheme el, el ojo a mi, a mi vivienda, si tiene cámaras de seguridad instaladas, asegúrese que estén funcionando todo. desconectar, bajar los breakers, eh, eh, cerrar muy bien los tanques de de expendio de combustible, de gas, pero también si tienes animalitos, dejarle alimento suficiente. Ya en la carretera, usted antes previó, por supuesto, una revisión total al vehículo, de que las gomas estén en buen estado, que tengan el aire, aire, el aire suficiente o correspondiente a cada uno de los neumáticos, que así lo, lo establecen y lo dices en la medida, pero también utilizar el cinturón de seguridad a la hora de conducir, trate de llevar un, algún botiquín para algunos casos de emergencia, no consumir alcohol, porque no liga el alcohol y el volante, no es buen amigo, es su enemigo y usted lo sabe, entonces usted como es inteligente tome la medida correspondiente, no exceso de bebidas alcohólicas, pero tampoco de alimentos, para evitar las intoxicaciones y los desastres. Llevarse de los organismos de seguridad representados y todos unidos en el centro de operaciones de emergencia del COE, al dejarse de llevar de ellos para evitar accidentes y sobre todo preserve su vida la de, y la de todos. Porque a veces usted puede conducir muy bien, pero el de al lado no. Entonces, de, tiene que conducir con precaución, con mucha moderación. De esta manera de síntesis, algunas recomendaciones. Cambiamos radicalmente de tema. En Ecuador, en el día de ayer, ya fue confirmado una noticia que desde el lunes en la noche se estuvo manejando. Ayer, martes, ya las autoridades del Ministerio de Interior han dado a conocer y confirmar la abrumadora información de la escala de violencia que vive en el norte del país. Pues tres personas han sido secuestradas, entre estos dos periodistas y un chofer un chofer que andaba con ellos, fueron secuestrados y se piensa que eh, tras el acuerdo de paz que hubo entre Bogotá y la FARC, han dejado una de las, de las líneas de investigación que se está manejando, es los diferentes guerrilleros que han, que han sido y dejados libres, estos guerrilleros y que eh, no entregaron sus armas. Entonces una de las líneas que se están analizando entre eh, lo que, esta información que acabo de compartir porque ayer martes amaneció Ecuador con este gran dolor y luego en las redes sociales explotó esta información y han manifestado toda solidaridad con estos periodistas desaparecidos del diario El Comercio de Quito. Habrían sido secuestrados en Mataje, frontera en Colombia, en la provincia de Esmeraldas, donde fueron a cubrir hechos de violencias que allí suceden desde enero pasado. Ahí están las autoridades de Ecuador, mientras estaban dando a conocer ayer tarde la información ya que no era un supuesto, sino que ha sido confirmado, dos periodistas y el chofer secuestrado. Los familiares de estas víctimas pusieron de inmediato y se activaron los protocolos de seguridad en conjunto con las autoridades y bueno y, y ya han dado a conocer esta información por la calle. Ellos fueron a cubrir unos hechos violentos de los carteles de drogas, que operan en el sur de Colombia, se han incrementado, según la información, desde el pasado de enero, explotaron coche bomba en San Lorenzo, en Esmeralda, destruyendo el destacamento de la policía. Y estos valientes reporteros son gajes del oficio, diría mucho, ese riesgo a que asumen esta carrera tan peligrosa, sobre todo los que son reporteros de guerra y de actos violentos. entonces Vamos a escuchar las declaraciones justo, el momento en que las autoridades del Ministerio de Interior de Ecuador dan a conocer la información. Adelante. Los trabajadores del medio de comunicación diario El Comercio fueron secuestrados el día de ayer. Esto sucedió en horas de la mañana en la parroquia Mataje del Catón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. El gobierno nacional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 en las zonas cercanas al límite político internacional, en el Cantón San Lorenzo. Bueno, ahí están las autoridades del Ministerio de Interior, dando a conocer la información, la correcta información, de no poder dar más detalles porque está en proceso de investigación. Eh, esa debe ser la actitud. Ayer las redes sociales eh, abarrotaron con el hashtag, nos faltan tres, los queremos de vuelta ya. Todas las instituciones que abordan y defienden los derechos de los periodistas, los comunicadores, pues, han mostrado solidaridad. Por ejemplo, la UN condena el secuestro de los periodistas, la Asociación de Prensa Extranjera, la APE, lo condenó también, en un comunicado de prensa, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, también fue condenada por otros organismos, como Guillermo, el representante Guillermo Lazo, que condenó esta acción, las redes sociales abarrotaron en Quito, la alcaldía también hizo un comunicado oficial que dice ante la información oficial del secuestro en Mataje Esmeralda de un equipo periodístico del diario Caribe la alcaldía de Quito expresa su total solidaridad con las víctimas, sus familiares y con el prestigioso medio de comunicación nacional de este, en este difícil momento dice el comunicado que en este marco la alcaldía rechaza de forma categórica y enérgica este acto de violencia que atenta contra los derechos humanos y afecta el ejercicio periodístico libre e independiente como pilar de democracia la alcaldía de Quito también respalda el trabajo institucional del Consejo de Seguridad Pública del Estado para lograr el retorno de a sus hogares de las tres personas que son parte del equipo periodístico del diario El Comercio. También la embajada de Quito manifestó su solidaridad, el, el foro de Periodistas de Ecuador, Fope, de igual manera lo hizo. Eh, todos los medios, e asociaciones, instituciones involucradas con este y una de las imágenes que mostraban ayer las redes sociales era una vigilia que estaban haciendo el llamado a ser en hora de la noche y esta, esta foto, vamos a ver si me puede desenfocar de, pronto sé que no, por la prisa no pude descargarla y mandarla para que todos la pudieran apro aprovechar en su justa dimensión esta imagen dice mucho hashtag nos, faltas, nos faltan tres. Los queremos de vuelta ya. Un plantón, una vigilia que fue realizada anoche en el Monumento de la Libertad de Expresión en la Ibarra Avenida Jaime Rivadeneira. Súmate, el brazo que representa sobre todo eh, la simbología de las cámaras y, los, y las herramientas periodísticas que llevaron estos dos periodistas y el valiente chofer que le acompañó. Nuestra solidaridad. Nuestro rechazo total a estas manifestaciones las condenamos totalmente. No hay que callar la voz arrancándole la vida a quienes tienen el, dere, el deber de informar justo la verdad que ocurre en cada uno de los actos que se, y la vida que se, que se ejerza ¿no? en cada una de las naciones. Ellos estaban cubriendo un área de violencia, un área de manifestación, sobre todo de lucha y era su responsabilidad, el medio le, le enviaba a cubrir esta información. Entonces le, le, le secuestran como una forma de callar, de silenciar, y ni siquiera matándole se silencia el poder que tiene la prensa hoy día para informar la verdad a tiempo. Claro, sabemos que muchas verdades son manipuladas, que se utiliza y se manejan intereses, pero deben, y es un derecho universal sobre todo, y son los derechos, primero derecho humano, y luego ya el derecho que le constituye como mm, fuerza eh, informativa a través de los medios que representan la prensa en su sentido general, el gran poder que representa la prensa, en muchas instancias, en muchos momentos, más que cualquier otro poder del Estado. Entonces, tratar de cegarle de esa forma, apagar su voz cortándole la vida y ni así lo lograrán, así que condenamos esta acción y pedimos sobre todo que se deje trabajar a la prensa, no es la primera vez, no será la última, en Haití también hay periodistas desaparecidos. Muchísima parte del mundo entienden los poderes, que es la forma de callarle, que es la forma de ocultar y cegar una información. No, ya a través del poder también que tienen las redes sociales, que cualquier ciudadano se convierte en periodista, se convierte en multiplicador de información. Pena, pena de que no se utilicen 100% para ello, sino que se, en muchos casos se desvirtúen los hechos, se desinforma, se presenta una información como nueva cuando ya ha sido eh, eh, vieja, eh, de mucho tiempo entonces se, se manipule, claro, se da en las redes sociales muchísimo, pero te, eh, hoy día está ese poder de que usted quiere callar un medio, pero otro mu otro saca la luz, la esa información, ya es difícil, sobre todo con el uso, el incremento, el auge de los in celulares inteligentes, cualquiera puede ser reportero hoy día, así es que nuestra solidaridad para los periodistas del comercio del, de Ecuador que fueron secuestrados y ayer tarde las autoridades ya confirmaron lo que se sospechaba desde el lunes en la noche, esta información. Así es que mi eh, solidaridad con ellos. Qué pena que eh, aún estos crímenes existen y se mantienen como mecanismo de acallar, como mecanismo de amedrentar, como mecanismo de, de imponer, Qué interesante sería que usted no necesitara de utilizar estos métodos y simplemente por sus convicciones pudiera convencer uh -huh. al resto. Pero cuando no convence, cuando no es convincente el discurso, cuando no es eh, asumido por, por el resto, su reacción basado en el poder y el terror es... Secuestrar, matar, y peor aún cuando es por encargo, uh -huh. y quienes los ejecutan, Secretario. peor aún que se dediquen a eso. Claro. Ese es lo penoso que esta humanidad arrastra, el hoy, el modernismo, arrastra eso. Ya no hay discusión de las ideas, donde... Eh, no hay se tolerancia donde se mantienen escuelas porque recuérdate que hay cuando, otra forma, habían bueno. las, las, cuando se menciona en la historia las corrientes, los positivistas los, uh -huh. sí, sí. es decir, es que usted plantea y mantiene una posición porque hay un trabajo de fondo en una idea. Claro, hay una ideología o ¿no? nada. Hay, hay, hay otra forma moderna ahora de acallar las voces de los periodistas, de los reporteros, de los investigadores oh, y sí, de, es, de la población. Y es, y es a través del soborno. Claro. Es a el través dinero, del soborno, A través dinero. del dinero. Y se muchos de ellos se, se inclinan hacia esa parte y se condicionan, ¿verdad? Así es. Lamentablemente. En este era, caso no se ha manejado... Eh, para acallar la verdad. Pues, sí. En este, caso, en este caso de es, este secuestro. es un asunto de secuestro y, y posiblemente muerte sí. por Dios la no investigación quiera. Que bueno, Dios no quiera, pero le repito, le repito que una línea de, de investigación que se está manejando es eh, posible, lucramiento sí. con algunos guerrilleros de la FARC que tras el acuerdo eh, con Colombia entonces están libres y están armados y pueden hacer lo que Mira, es eh, una de las que se maneja antes de concluir tu espacio, tu tema Quiero aprovechar en esto, antes de irnos a la pausa, presentarle la propuesta de maestría de Derecho Constitucional y Procedimiento Constitucional que tiene eh, la, la UAS, bajo la dirección de la magistrada Saturnina Roja, y Ciano, coordinadora. Este es uno de los mejores, de las mejores propuestas académicas que encuentro. Por el, por, el, por el programa y contenido. Tendrá una duración de 18 meses, a la vez seis meses de investigación para tesis, y una duración de dos años, incluyendo que de... habrá una etapa <risas> en España que quien opte va a poder obtener de la inversión? Universidad de La Mancha un doble, una titulación internacional. Y eso va a ser aquí en la UAS. Yo me estoy preparando para asistir. Excelente, y espero que la clase jurídica local y regional y donde nos escuchen, aquellos que estén interesados, profesionales del área, ya ir a la, al área de posgrado de la, URU, de la UAS, aquí uh -huh. en San Francisco. Por supuesto. Y este es el programa que tiene que ver con el 2018 al 2020, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS aquí en San Francisco de Macorís Estaremos a, llevando la información a través de nuestro medio porque esto es un, una propuesta académica interesante. Para información, ya saben, eh, dirigirse a la UAS o llamar a los teléfonos 588-2590 y, 40, y 1401 Extensión 271 Y 237 Ya saben Ahí está, enhorabuena, son muchas las maestrías Que se están impartiendo en nuestra UAS Recinto San Francisco y precisamente en esta semana Inició inició eh, Una injerencia hospitalaria Que ahora es obligatorio no Deben hacerlo los que van a dirigir Los, los centros hospitalarios Y es una novedad sobre todo Bueno, mira aquí. lo que tiene Este muchacho de Ureña tiene maestría sí, en gerencia hospitalaria uh -huh. y es por eso está... Tienen que hacerla, así es, para los directores. Qué bueno, enhorabuena. En el WhatsApp tenemos al profesor Jean Paredes que vuelve a escribirnos, nos da la gracia por el apoyo en dar la noticia. Es un placer para nosotros, como siempre, dar sus informaciones. wilfredo Vargas, desde Tenares, buenos días para todo el elenco de tan visto programa. Quiero aprovechar por esta vía para enviar mis condolencias a toda la familia Vargas, en especial a Gisela Vargas, nena, por la pérdida de su padre Virgilio Vargas Pilo, quien falleciera anoche. Paz Ay, a su alma barba. y conformidad a sus familiares. Nos unimos a ese dolor, a la sí. solidaridad con la familia Vargas, eh, lamentamos mucho la pérdida. Lourdes de los Maestros escribe... Manda una postal, dice que ya amaneció. Buenos días para ti también, Lourdes. Enhorabuena, gracias por estar con nosotros. Damaris Fabre, de Sector Los Jardines, nos da los buenos días. Qué gusto saludarte, Damaris. Nos saluda Mercedes Díaz. Mercedes Díaz manda esta foto de esta beba. Miren qué hermosa. Mira, Pablo, que cuadre, Preciosa. Buenos días a los tres, para que me feliciten mi hermosa princesa, Ashley Albeli Castro Hernández. Cumple cuatro años. Pero, ahí ya me debieron poner el de la nueva escuela, ¿no? No es, no es así claro, claro. claro. Sí. Flaco. Ahí está la beba. Ahí está. De seguro que le gusta mucho ahí a la venga, niña. Ahí Pero claro que sí, ya se levantó de la cama a saltar. Claro que sí. Mercedes Díaz, ahí está la beba. Ashley Albeli Castro Hernández, cumple su cuatro añitos. Enhorabuena, felicidades. Que la pases muy bien. Y el número que termina es 6300. Dice que los gobiernos corruptos y las dictaduras pasan eso con los periodistas, así pasó con Rando Martínez, Narciso González y otros. Ahora hay muchos que son callados por soborno, claro está. Siempre se ha existido el soborno en un tiempo más que otro y no eh, es exclusivo de este sector, también hay que reconocer. Muchas otras profesiones, para todas las profesiones, pero algunos se dejan sobornar. Es una pena. Deberíamos ser más éticos y trabajar y ganar un salario digno en el medio en que, en que lo hacemos. Pero no tener que coger dinero por debajo para inclinar la balanza y hablar a favor o en contra de alguien. Porque también se soborna para que hable mal del otro. Otros para que hablen bien y otros para que no digan nada. Una locura. Cosa. Sí, una locura. Nos vamos a una breve pausa, señores. Retornamos con más.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 Bueno, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Ya saben, esta Semana Mayor, pero también estamos aprovechando para hacerle la propuesta que nos envían de la unidad de posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco. Eh, este con, Constitución de la República, que necesariamente todo abogado debe conocer, y esta es una gran oportunidad para el profesional del Derecho, la maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Inicio de, en abril de este año, 2018, eh, coordinadora la magistrada Saturnina Roja Isiano. La verdad que es un programa interesantísimo. La documentación requerida es el formulario de inscripción, copia del título certificado por la Merci Récord de nota original certificado por la misma institución, tres, tres fotos dos por dos. El currículum, acta de nacimiento legalizada, certificado médico de la UAS, fotocopia de la cédula y examen de admisión a 500 pesos el propedéutico. Cop fotocopia de cada uno de los documentos. La duración 18 meses en docencia y seis meses de investigación para un total de dos años. Ya sabe, invitarles a que participen activamente a toda la clase jurídica de San Francisco de Macorís, la región y el Nordeste. Esta es la propuesta de la maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Interesantísimo. Bueno, eh, decir brevemente, yo continúo el problema en la zona de Pedernales, jóvenes. En el, día, en el día de ayer se dio a conocer la información. Voy a ver si da tiempo para que eh, podamos ver unas imágenes. Eh, para reenviarla un video de las declaraciones de ciudadanos de Pedernales que estaban rechazando la actitud de la, los directivos de la zona franca les cancelaron a todos los votaron ayer entonces esta fue ya otra de la tapa Pero espérate, que puso ¿cómo así? la gota que puso la tapa al pomo la zona franca de Pedernales paralizó todas sus operaciones en el día de ayer ante el cierre del comercio binacional esto tra eh, como consecuencia protestas de una vez de López Bernal eso es un césar. chantaje para mí de la zona franca es un chantaje y es una, un uh -huh. despropósito del comercio que no ha entendido que se debe ejercer conforme a la normativa local uh -huh. y si hay un proceso de, de, de transformación y de oportunidad para que haya trabajo en esa zona hacerlo abruptas y si tiene que ver con el tema que sucedió de despido de muchos de los moradores de haitianos de uh -huh. esa zona. Correcto, ¿eso? Es un chantaje para mí. Es Pero un Francis, ¿sí? mira, yo me pregunto, un comercio, el socio comercial número dos que nosotros tenemos, el primero es Estados Unidos, el segundo es Haití. Mil millones de dólares de comercialización todos los años. Y con nosotros con una ventaja enorme, porque es una ventaja 95.5%. Nosotros le vendemos a ellos más que ellos a nosotros. Y no hay regularización, no hay transparencia. Es que allí no hay con quién hablar. ¿Qué deseo que se tiene de seguir con la corrupción? corrupción es que ahí no hay con quién hablar, Fulvio. Pero Francis, pero Francis, si de este lado se ponen las reglas claras, si se ponen las reglas claras en este sistema de comercialización y se establecen, pero la el normativa. principal culpable de todo esto no, es, es el es, gobierno es mejor, y te voy a decir una cosa mejor que no se es lo sufrir. está traspasando a la comunidad se lo están traspasando como que es un y asunto es una... natural de un desborde que está sucediendo ahora no, el gobierno estuvo preparando la entrada de esa cantidad de indocumentados porque se lo impuso Naciones Unidas y el propio Estados Unidos cuando estaba la administración Obama y el embajador broster ¿cómo se llama? Jim Brewster. Brewster. No, ¿Cómo qué? Jean Brewster wow. <risa> <Y> Entonces, <risa> ese señor vino aquí a instalar una agenda sí, desproporcionada era? a fuera de todo modelo de, de Estado cuando se habla de un Estado Pero, libre, o sea, soberano ¿Qué les parece es que chicos? De eso teníamos ¿Qué de le, ¿Qué les parece, ¿Qué les parece si Pero, Vamos a ver los ciudadanos pedernalenses Vamos a ver ¿Qué, ¿Cuál fue su reacción al momento del despido en el día de ayer? Es un video de las redes sociales, por supuesto, no es profesional, pero vamos a verlo. Están sus declaraciones. Adelante. Como feo, Kim Verdale. Esperen aquí de aguantar a los empleados de la zona que están en el parque porque lo acaban de despedir todo. Todo lo acaban de despedir. Bueno. ¿Tú sabes lo mismo La comida, la comida. Y si no hay comida, no Mírenlo ahí. ¿Qué pasó con Hoy en día, con la crisis que hay en Pedernal, hoy la zona determinó el cierre. Hay más de 200 contenedores llenos de ropa que le corresponde a los haitianos, que se lo venden a los haitianos. Y hoy en día... La empresa no tiene dinero ni siquiera para pagar a quince. Así que la autoridad es que busca solución a este pueblo, que ya lo único que faltaba era que cierren la zona. Qué Muchas verdad. gracias. De verdad. Bueno. Lleguen, lleguen, lleguen. Esos son los soneros manifestándose. Porque será la zona franca y aquí en Preda no hay trabajo. No hay nada, la única forma de empleo la que viera esa y acaban de cerrarla ahora mismo. Eh, quiero Raquel que me explique. quiero un sentido el de paraíso, ser, ¿no? el paraíso que fue Danilo en la, en la, en las elecciones pasadas. En la del 12 y, y volvió en el 16. En el, en el, y, el, y el 27. El paraíso que me presentaron al país de Pedernales. Que iban a ser de Pedernales. La ah, eh, sola a ser, turista, que, iban a ser, hoteles, que iban a unos hacer unos Oye, yo me iba para Pedernales. Bellísimo lo pintaron. Y está Pedernales en una crisis. Lo pintaron Que, muy no, que no encuentro. Yo he estado en, en, en Campaña. Pedernales. Yo he estado en Pedernales. Y eso da pena. Ahí no hay, ahí no hay con qué ganarse un pan. Ni siquiera ambulancia tenía, gracias Mira, al el, el esfuerzo de todo el Para mí es un chantaje. Ya se pudo conseguir. Óigame bien, eh, la nota que publica Pedro Heredia de Pedernales, que tiene ese vídeo que ustedes acaban de ver, la manifestación eh, de cada uno de eh, estos ciudadanos, ahí estaban comenzando a movilizarse. Ya mientras fue corriendo las horas, pues muchos más se integraron en el parque para protestar. Esto es debido, según ellos dice y cuenta la nota aquí en un párrafo, al cierre del comercio binacional entre Pedernales y en República Dominicana y a Zapit Haití. Cientos de empleados en la zona franca de DM Group Internacional. Quedaron a las calles ayer martes. Hace unos días los ejecutivos de la empresa habían manifestado, según cuenta la nota, de que si no se reanudaba el comercio bilateral no podían seguir operando y que Haití es su principal comprador. Según fuentes... Dicen que las autoridades haitianas están esperando que al, al alcalde de Pedernales, Minguito Félix, eh, reabra el mercado. Así como también manifestaron los empleados que reclaman empleos en Pedernales, solo la zona franca, y pidieron al presidente de la República, Danilo Medina, que por favor se apiade de los pedernalenses. Eh, es una situación difícil, sobre todo después de lo, todas las manifestaciones de violencia que fueron expresadas a raíz de la muerte de la pareja, de Pedernales que trajo como consecuencia un llamado, eh, un ultimátum que dieron y una, ustedes vieron las manifestaciones en las calles, un recorrido donde los Pedernales estaban haciendo el ulti, dándole el ultimátum a todos los haitianos a salir, muchos de ellos se fueron de una vez, entonces tuvo que intervenir el Ministerio de Interior. Eh, de policía, las fuerzas armadas Todo el mundo, bueno, Danilo Medina Manda cosa, un contingente policial Para evitar que la, que la sangre corra estamos hablando, estamos, Esto es parte de esa mira, cosa, Estamos hablando entonces de dos escenarios yo voy, a, yo voy a Tratar de prepararme mejor Para poder opinar ¿En qué sentido? Porque me están hablando De la importancia de un mercado De un pueblo quebrado En miseria sin oportunidades. Pero compran mil millones de dólares. No, no, no. Aquí eso, es, país. eso no es cierto. Bueno, ahí están las estadísticas. No, no. Está, ahí están está, está por debajo de eso. Ha llegado locales. a 500 y tantos no, no, no. millones. mil millones de dólares. Bueno, ahí está en bueno pero ahí fíjate están una cosa, eso es parte de la ayuda. Eso es parte eh, de la ayuda. Compra, compra, compra, óyeme, comercio. Óyeme, pero ese es, ¿Tú sabes cuánto, de cuánto es el presupuesto de... Sí, de Haití. Yo 800 millones de dólares subsidiados. Es decir, esos ese es mil millones de sociedad. Pero entonces me están hablando de un mercado tan importante. Que no funciona si, si están los República ejemplos. Dominicana, te es voy a decir de comercial Pero qué. es por la cercanía y por lo que tiene. Óyeme una cosa: es que nosotros no hemos sabido implementar. Aquí hablamos de desarrollo. Y hay un comercio que no ha sabido implantar una verdadera eh, política comercial, conjuntamente con el Estado. Te voy a dar un dato. Lo que quiero decirles nosotros tenemos, se supone, toda la capacidad para ser la potencia del Caribe. Pero no es que solamente sea Haití. Están los mercados de las islas, está es, todo, y tenemos tratado de libre comercio. ¿Por qué no se crea un tratado, entonces, Binacional Que sea realmente Respetuoso de las reglas Haití cuando quiere te para a ti La compra de los huevos y te, y te pone a temblar Sí, puede estar Haití nos cierra a nosotros Cuando le da la gana nos, nos limita Con un producto Y está República Dominicana temblando ¿Por qué? Porque no hemos quedado Exclusivamente aquí cuando tenemos la oportunidad y aquí hay mucha gente que exporta otros productos, ¿y por qué no implementar nuevos mercados y cerrarle nosotros a Haití para que ellos se corrijan y nos respeten? Pero señor, Haití no arrodilla y, y, no, y no existe ese Pero bueno, Si es la misma corrupción de los comerciantes de aquí y los comerciantes de allá. Pues entonces ese chantaje... Muchos no comerciantes lo recibo, nuestros que... Yo no les recibo ese chantaje. Que cre hacen crecer sus bolsillos claro. allá muchos entonces con nosotros, eso sí es explotación irregular y injusticia social a través de ese trabajo ahora siento y el país y su soberanía enviado, en el suelo que no, no tendrán que comer y bueno ¿y, y a qué lo están mandando a la calle entonces bueno, a delinquir a hacer buscar cualquier un forma de sobrevivir eh, hay que buscar qué, qué buena política del estado de prevenir cualquier tipo de situación en la frontera constitucionalmente tenemos política de, de frontera definida en la constitución. Sí, sí. Pero lo, hay que aclarar y poner las reglas claras ah, el comercio. Porque yo no lo estoy entendiendo. No. Son, no lo estoy entendiendo. Son, no es, son es nuestros complejo, socios comerciales, es, sí. es nuestro vecino, tenemos que aprovechar las ventajas que puedan existir ahí de comercio y hacer algo ¿Y transparente cómo tú lo vas a hacer? Ahora, ¿sí ¿Tú lo que vas a hacer es transformarlo por para acá? Podiendo reglas claras que se respeten. Los lo dos, correcto por... sería que fueran las reglas claras, ellos allá y nosotros aquí, así si sí hay comercio real. Fortaleciendo Pero aquí, la frontera, los que, que hayan hospitales que funcionen ahí para que no tengan claro. que venir es a consumir. Aquí. Consumen Todo todos los recursos de salud pública. Pues el la gobierno está matando a la gallina de los, los huevos de oro. Por lo no regular. Así es. Bueno, Yo no lo estamos en pero... Semana Santa. Así es. Es verdad. Tranquilidad, Adiós. reflexión es verdad. Siempre, No hay que buscar un tiempo especial para reflexionar Para estar cerca de Dios Todos los días claro, debemos claro, hacerlo claro. Sobre todo fortalecer nuestros lazos espirituales Y unirnos más en familia Querernos más, manifestarnos Esta mañana ustedes abrieron con el abrazo El abrazo es fundamental Te da un efecto tan conciliador Que a ti se te olvidan los problemas y todo Cuando tú recibes un abrazo sincero cuando le das un abrazo a tu hijo, a tu hermano, a tu esposo, a tu mamá, a quien te quiera, sobre todo. El abrazo logra ese efecto psicológico de calmarla y bajar las, las, los ánimos, la violencia que pueda manifestar la otra persona. Así es que vamos a darlo, a multiplicarlo cada vez más y esta semana es propicia para ella. El de mañana toma un breve receso, nos vemos el lunes en de mañana pero a partir de mañana jueves la programación regular de Telenor es su operativo que ya es tradición, estaremos ahí para brindarles también información a tiempo. Feliz Semana ser? Santa a todos.